Tendré que haberla ido a la letra chica, ¿no? Que venías casi en pareja ¿Cómo te gusta hablar cuete a vos, eh? ¿Por qué? Uh, uh. Ay, somos, escúchame, esto. nosotros somos amigos de, de las temporadas de Carlos Paz de, de, sí, sí, hace 20 sí. años, Pero, 15 escucha, años Vení y me preguntas a mí, negro ¿De ¿Qué cosa? Cual, lo que necesites saber Pampito también hizo eso, las chicas hicieron Yo entré Pero... separada Que después comprendo sí. que, que entras un reality Y se ve un montón de cosas Y hay otras sí. cosas que no, porque se editan me lo preguntaba, yo entré separada, y después bueno, Fernando pero hubo confusión está bueno que lo aclares porque en un momento sí. contó un episodio te puedo contar algo para Contame. que tengas en cuenta que sí, sí. en ese momento estaba trabajando con Maru sé, ¿eh? en la radio cuando yo sí. leo en la radio y sí. sí. voy a centrar ahí Maru se queda aislada ¿por qué porque no tenía ni idea que vos iba a sentar ahí. ¿Quién es Y Maru pero me si dice... "No no que era se lo conté a Fernando bueno, no, para ¿Quién el no, lo Pero, Delfi, le... la, le... las versiones también surgieron. Sí. el el marido dijo que, que, vos, que no estaban separados sí, pero... Cuando una cosa es que hable él que se enoje o lo que sea y otra pero, que pará, pero Pampito esa, dijo que vos lo a acá Exacto. no, a, a Steffi, a Steffi. A Steffi. o sea nosotros salíamos del de programa Mañanísima, Steffi había dicho Mañanísima antes de que arrancara el reality, el día que se fueron a hacer las fotos sí. estábamos haciendo toda la cobertura entonces Steffi contó que Delfina estaba separada y Delfina la cruzó a Steffi y dijo no, no, yo no, no hables al pedo porque yo no estoy separada Qué raro que se Bueno, hoy te lo bueno, aclaré. Lo... Te termino, sí. te termino de esto. Sí, pues, si no Entonces, en entonces sí. eh, ella habla con el hermano y dice, el hermano, sí, yo también me estoy enterando ahora. Y él dijo, pero en ningún momento dijo que estaban separados, ni mucho menos. O sea, había un, una no falta de diálogo. Bueno, había una falta de diálogo y después hicimos nota con él y él también dijo lo mismo. Obvio que hay falta de diálogo y faltan otras cosas. Por, uno, por eso uno también se separa. Sí, pero tu cuñada bueno. fue, fue bastante... Fuerte, hizo declaraciones bastante... Muy digo, le preparamos el, el cumpleañito y ella dándose la gran vida O dejó el hijo... Como que vos les habías dejado tu hijo a ellos Y, y andabas por ahí, digo, teniendo esta sí. nueva historia fui, de amor qué sé yo digo Ella madre. lo dijo acá Sí, fui ¿sí? buena madre, cuatro años y diez meses Y los claro. últimos dos... Como que te olvidaste sí, pero que, bueno, no Y te pregunto algo ¿Él no fue las primeras veces los fines de semana, los domingos A visitarte en carácter de tu esposo? no fue como padre de mi hijo nunca me dio ni un beso en la boca ni te amo ni volvamos ni nada que nosotros no tengamos buena comunicación en aquel momento igual no quiero hablar mal de él porque está todo bien no, Ahora, pero igual está bueno que lo aclares porque la verdad es que se dijeron tantas cosas finge. y fueron bastante confusas todo esto pasa porque yo no estoy acostumbrada al medio de el quilombo lo digo bien sí, sí, nunca se habla de mi vida siempre en los programas y que sí. si yo eran de entretenimiento todo no, nunca se habló de, de qué hacía Sí. Y eso, viste que. Pero por eso mismo también estoy aprendiendo eh, a hablar. O, o no sí. sé, no es que entré y dije, chico, se para. No, no. no, Pero capaz que también porque en una situación raro. raro. Que ahora me quedo con esto de Steffi, que si a sí. Stefi en las fotos del hotel, en la previa, dijiste no hablen pavadas, no estoy, Digo, capaz la situación era un poco bueno, intermedia, no sé hoy lo Hoy se lo contaba a, a él, a Pampito, y le decía que yo cuando estoy haciendo las fotos ahí en el canal, eh, me la cruzo Steffi y le digo, che, no hables. Porque me sorprende la información. Digo, ¿de dónde saben que él ya no estaba durmiendo en mi casa? Y yo no lo digo, y él no lo dice, yo qué sé de dónde salió. Pero lo Entonces dijo me... alguien. Sí, me llamó la atención y dije, eh. Ah. De hecho, vos sabés que al otro día, lo aclaramos, che, Delfina no está separada por lo que él no había visto. No, no, pero escúchame, pero digamos, vos te... acabamos de ver una nota sí. que hizo Layus con tu ex, sí. donde él no habla muy bien de vos. ¿Qué, qué te pasa cuando lo escuchás? ¿Qué, qué le respondés? Porque si, si él sabe bien que ya estaban separados, ¿por qué sale a decir soy un cornudo más y todo claro, eso? Claro, él fue el que... Sí, ya sé. Si él hubiese dicho estamos separados, se desactivaba la onda claro. y chau. Claro, pero bueno, no sé, no lo quiso. Quiso queda, hacerte quedar en ese lugar, me parece. Sí. Porque uno elige cuando habla qué es lo que va a decir. Y siendo la madre del hijo, más allá ah, pero de Pero es difícil que, pase, que alguien quiera quedar como un cornudo, me sí. parece raro. Bueno, perdón, chico, no, no solo él, la familia. Si querés la hacer familia quedar te mal te a alguien, usas algún recurso claro. que la vas a hacer no, no, precisamente tu cuñada, no eh, porque de verdad, a mí me parece que todo... Eh, no sé, sí, la a hablar. conoce hablar tu amiga. No, bueno, pero, o sea, ella, es un, no, pero pará, ella es un mensaje en las redes sociales. Pero la que realmente se sorprendió, porque nunca, cómo, nunca supo que vos estabas yo, separada si y que ni que van con a entrar el programa. No se lo cuento a ella. Pero si yo yo laburó no toda, toda la vida en la tele, la cuñada, perdón, esto no es por estar al lado de Delfina, digo, eh, laburó toda su vida en la televisión. ¿Qué es lo que tanto la sorprende a la cuñada? En algún momento, digo, te habrás alejado por la maternidad, y ahora yo no, no sabía no, no, que estaba no, no. separada. Yo no sabía que estaba o separada. Igual lo raro no, es el hermano no sabía, bien, se lo dijo, digo, ¿no? claro. historia. Chicos, igual está todo no se entiende, perdón. Claro, un la un... verdad sí. no se entiende. Sí. Eh, porque a lo mejor él, bueno, es raro, yo coincido con layo es raro que alguien salga en un programa, salió en Lam diciendo soy un cornudo. Mm. Y sí. nadie en la tele dice eso. Es horrible esa expresión. Sí. Nadie, por eso y después de ella, no, no. Después de cuñada salió a defender. Sí. salió a defender a la a la madrina. Porque en sí. el momento se había vinculado a la madrina del Nene, ¿no? Mm. Con él que había venido a un viaje Exacto. afuera. Entonces puso mucho énfasis en defender, en hablar de que era una gran mujer, una madre, en lo que otro. y a vos decía, bueno, y nos dejó, como dejó el chico acá, pasó cuatro meses, nosotros le festejamos, festejamos el cumpleaños, festejamos Navidad, todo, y ella como que ni apareció. ¿Entendés? Vale. Era, era evidente que querían hacerte quedar mal con tu maternidad. Exacto. Porque hacía mucho punto en eso. Exacto. Sí. ¿Entendés? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué cambió todo de la noche a la mañana? Pero es que yo no tenía una relación de amistad con ella. Claro. Ah. Era cordial, pero... Normal. Pero el no. tema es... ¿con, ¿Con ella pero... o ya venía...? A ver, sí. ¿por qué decidís entrar a de los famosos? Digo, ¿ya habías tomado esta decisión? A mí me llega... Mira, voy ¿Cómo, a decir ¿cómo viene... Cuando yo estoy en la puerta del jardín con mi marido, sí. me llega la el mensaje, me dicen, querés participar, bla, bla bla bla te llamo, si te interesa el proyecto, se lo cuento primero a él. Y le dije a él, no digas nada, por eso no se lo contó. Pero estaba separada es... ahí, ¿no? Estábamos yendo, viniendo, yendo y viniendo. Lo que pasa que no quiero hablar de Fer, porque es el padre de mi hijo, sí. lo va a ser siempre, y yo lo quiero. No, no quiero igual que... define a la que estira la bomba. Yo entiendo lo que vos decís que no querés hablar al padre de tu hijo, pero sí. es tu cuñada y es la no, me familia. No, es que claro. no. no pero digo, hay algo. alguien, pero hay alguien que está en contra tuyo. Porque Ella. Tíeste. ¿Y por qué? ¿Por qué pensás que está ¿Y en, en contra? Porque no le caigo bien. ¿Qué sé yo. Pero no, nunca le, le caíste le bien, a mi hermano. ¿Y yo qué bueno, sé? pero bueno, pero para hablar de esa manera muy despectiva, te trató bueno. hasta chicas. Si pero si fue el propio hermano. Pero cuando vos hablar mal de alguien, sí, pero no. Es porque el problema lo tiene esa persona que habla mal. Es tu familia. No es mami, bueno, es la tía de tu hijo. Pero yo no vine a hablar de eso, yo vine a, No sé de qué vamos a hablar, pero yo no quiero hablar de ella porque y hoy... no sé qué es lo que le pasa por la cabeza. Lo que yo te estoy diciendo a vos es lo que yo sé. Estoy en la puerta del jardín, me manda la productora, sí. este, Analía un mensaje diciéndome... Te interesa. Te queremos en el programa. Y estaba ah, él. Y estaba él, le digo, che, mira El que te dice parece? que sí, te dice... Sí, que está dale. El... O sea, lo analizaron, porque digo, también encerrarse... Eh, a mí me parece que siempre con las mujeres es mucho más injusto y se les sí, cae ¿no? sí. mucho más porque cuando Total. cualquier hombre entra a un reality con el sí. no instituto de 4 años, con hijos, un instituto sí. de tren nadie dice, che, despalijo que eh, sabías conozco, que te iban a caer yo conmigo, cuando lo conozco a Fer, él tenía este laburo de las carreras, que siempre está full y siempre le dije, che, si cuando tengamos el nene este, quisiera yo Volver a lo... cuidarlo lo más que pueda hasta claro. cuando comience de hecho ah. en algún momento vine acá a participar sí. tenía mis cositas, sí. después el año pasado laburé todo el año después antes hice radio y siempre nos manejábamos con la familia de él su mamá este todo lo podíamos arreglar perfecto lo que digan los que no saben la historia no te sé decir claro. ahora cuando me llega la propuesta del hotel le digo che, la quiero agarrar entre mi vieja tu vieja vos qué sé yo arreglemos porque pero te bueno pero está bueno a que a lo antes, cuentes ¿no? ¿sabes? porque claro. está, es, es muy interesante escucharte sí porque la verdad que hasta ahora no, no habías hablado vos, sobre todo de este tema Y acá me da la sensación, por lo que vos estás contando Es lo que le pasa a cualquier mujer sí, que claro. trabaja Que dice, claro. tener un hijo con mi suegro, con mi abuela, con esto, con mi sí, hermana acomoda, Entonces, claro. es lo que vos estás diciendo Que vos armaste con tu marido este diagrama para que vos puedas ir a trabajar Y claramente, cuando vos estabas ahí adentro, no se dijo eso Se salió a decir otra cosa Sí que a vos te querían hacer, que, que claramente te pintaba, entendés, como una, como una mala como madre. una trola. No, mala madre, pero entendés. tu hijo. Primero me pareció horrible porque nadie sabe qué es lo que me pasa. Ni Exacto. por la cabeza, Totalmente. ni en mi casa, sí, Pero está ni buenísimo en mi cama, que lo aclares. Pero es lógico porque sí. yo también me estoy metiendo en un programa. Sí, eh, sí, sí, sí, eh, pero claro, el padre no también sí. se tiene que ocupar. Porque acá lo que decía Maru, esta chica, es que vos, eh, ella no me agradeció o no y se agradeció... Que nosotros cuidáramos al nene. Y sos familia. El padre también es el padre que tiene que ocupar. Claro. Porque si no, la que está dando explicaciones sos vos, que no sé por qué tenés que dar explicaciones. Y sobre todo a ellos, pero ¿no? Pero ella no lo cuidó, fue su madre igual. Tiene que haber explicaciones. Por, por eso Tiene que no? No, explicaciones en el reality. porque el marido la puso en esa situación. Claro. Pero, chicos, ella lo consultó sí, porque con el marido sí. como cuenta ella. Pero el marido no salió en un programa diciendo sí, que pero, era cornudo. Claro. No, y no solo bueno. eso, sino que antes, claro. yo me acuerdo acá, un día que leímos la lista, eh, yo leí la lista de nombres convocados y me, me parece que fuiste vos, Pablo, que dijiste, mirá, se está enterando por la tele. Claro, como exacto. que tu marido no sé. sabía. Pero pará, ¿fuiste infiel vos con tu marido? No. Bueno. Pero lo que voy es... Él no está acostumbrado al medio y, y, y en el medio de todo eso él seguía laburando. También a, eh, la, los noteros lo, lo iban a buscar. Sí, sí pero quisieron hacer daño. Eso sí, entiendo. Bueno, pero porque eso no es un. Eh, bueno. ¿Te sentiste juzgada? Y sí. ¿Te sentiste juzgada? Sí, claro. Y que, y... Pero bueno, ya está. Digo, ya fue. ¿Y hoy, no, y está, por ahí hoy la... tenés relación con él? ¿Hoy tenés relación porque es el padre de Sí. Hablo todos los días. Ah, bueno, claro, porque hasta pudieron. pensábamos y... que se ladraban ustedes. ¿Y, cómo, y cuándo te diste cuenta que Kochi era.? ¿Viste algo más que simplemente un compañero? Que me gustaba. Eh, y aparte, esa es otra. Cuando yo me, meto un, si yo me meto en un reality, no es solamente por laburo, es por muchas cosas. Pues para claro. mí, y sí, en un escape. Que, de alguna manera. Ese. Que yo no venía bien y bla, bla, bla. Ah, y además, claro. que digo, me parece re lindo meterme en un lugar sabiendo que mi hijo está bien uh. para ver qué me pasa a mí. Claro. Porque yo venía muy mal de la cabeza y no para psiquiatría, pero <risa> No, no, pero sí, pero necesitaba mal, sí, me imagino y... con una crisis, aparte también digo la maternidad tiene algo que es, que es hermoso, pero también que te enfrenta a muchas contradicciones porque también una llega un momento que quieres salir a trabajar, quieres hacer cosas ¿Viste? Y tenés como se esa... Para ese... recuperar tus espacios. Claro, te, sí, te, te sí. pasa, porque nos pasa todo, de, no se habla, porque de verdad no se habla mucho de eso, sí. pero llega un momento que te pasa, que querés, que sentís que necesitas algo más. Yo cuando se lo conté a dos o tres amigos me decían, ¿y qué vas a hacer con tu hijo? Claro. claro. Bueno, pará. Claro. ¿Cuántos años sí. tiene, Delfín Cinco. Claro, ah. es muy chiquito. Eh, Y yo le conté a él, le digo, mira mamá va a entrar en este programa, me vas a poder ir a ver los domingos... Voy a hacer plata, voy a trabajar, no estoy sé, voy a jugar, bla, bla, bla, bla. Claro. Y, y como vimos justo en la primera edición, entendía de, de, de cómo venía. Eh, me olvidé lo que te iba a decir. No, porque no, estabas no, diciendo pasaría. que entraste al reality como para pensar que oh, sí. algo te debe haber. Tengo la sensación por escucharte, sí. como que. ¿Algo pasó en todo este tiempo? Digo, el matrimonio, la maternidad... Nos, no, nosotros... Este, pa, ah, para darle un cierre al otro y empezar a hablar de Martín, pobrecito que está ahí. Eh, no, cuando estábamos, eh, antes de entrar al reality, Fernando, digamos, ya dormía en otro lado. Uh -huh. Y a mi hijo no le explicamos nada, porque como él viaja mucho, nada, no claro. se va a dar cuenta... Y en el reality lo que me pasó fue que conozco a, a, a la gente 24 horas, este, a full, jugando, trabajando, llorando, cómo se levanta, eh, la cara linda, la nota linda, y bueno, y si, nos hicimos amigos, no solamente de él, sino de otro grupo más, pero eh, me llamó la atención. No sé en qué momento me empezó a gustar, no me di cuenta.